La madrugada de este miércoles, desconocidos penetraron a un centro de diversión ubicado en el sector La Estancia del municipio de Pimentel, logrando sustraer varios objetos y la suma aproximada de 130 mil pesos. Me llevan todos los whisky, como lo ven, me llevan dos latones, todos los cigarrillos, tres teléfonos. 4 caras de corredores, 3 de traje y nada, son Eso fue lo único que me llevaba. Para combatir el robo, ¿qué hicieron los datos? El robo, pues, parece ser un agente de confianza que me le sacó una copia de la llave de una de las puertas y así ocurrió eso. ¿A cuánto más toman tiene el Robo? A 130 mil pesos. Yo Paulino.